Buenas tardes, está con nosotros un invitado especial, Alberto Castillo, y este humilde servidor, Homie Santelices. Alberto, ahora te regreso otra vez a las Islas Ibaeñas, por bueno, ya desde el año anterior, otra vez en el mismo puesto. ¿Cómo puedes decir al respecto sobre eso? Bueno, primeramente, gracias por la oportunidad que me trae a tu programa, o a la entrevista. Este, como ustedes sabrán, el béisbol es un béisbol eh, que es de rutinas. Este, discuta hoy aquí, no sea mañana eh, estoy aquí en Asaí una vez más eh, como CO de Tercera Base al mismo tiempo ayudando a Felipe Firmin en todo concepto beisbolístico, en cualquier opinión que sea adecuada, y yo podría ayudarle pues entonces yo estaría más que, que ansioso y satisfactoriamente ayudarle, yo siempre daría el servicio de él pero nada, me siento contentísimo de estar aquí compartiendo eh, trabajo con un compañero como Castro Luis Polonia eh, Omar Ramírez y así o sea, muy chévere bueno, jugadores que tuvieron la oportunidad también de compartir contigo dentro del terreno de juego claro que sí cuando yo llegué aquí a Salles Ibaeña en 1993 eh, a una edad eh, 19 eh, 18 años ya eh, muy joven Jaume Ramírez Luis Polonia eh, Stanley Javier Mosealob ya estaban acá el mismo señor Félix Fermín quien hoy es el dirigente eh, nada muy, muy complacido creo que ha sido una trayectoria eh, chulísima Magnífica, y todavía seguimos desarrollando servicios sobre ese gran trabajo que hicimos en aquel tiempo. ¿Me puedes contarle de tu experiencia en resumen del año 1993 a, hasta la fecha? Bueno, cuando yo llegué a la sala de ese año bien novato, eh, la primera impresión mía era o sería eh, cómo yo iba a reaccionar delante de Tony Peña, aquí quien. Yo seguía desde los piratas haciendo chamaquitos y después en Boston con los Red Sox. Este, una experiencia muy chévere, eh, no lo creía, no lo quería hasta el momento. Eh, nada Una experiencia muy vivida, la viví. Eh, fue mi profesor, eh, fue mi tutor, en mi asesoría en la base que juego. Y nada, un fiel admirador de él y todavía sigo admirándolo en el trabajo que hizo. Tuve con él como pelotero y después tuve con él como manager. O sea que una trayectoria... Eh, diría yo, escribir escribir una, o, una historia, un libro o un folleto para que la gente eh, sepa qué hizo Alberto Castillo en su entonces en aquel tiempo. Alberto, la gente quisiera saber quién fue Alberto Castillo antes de ser el titular de las águilas Ibaeñas antes de ser pelotero profesional. Bueno, este, yo soy de un pueblo... Eh, pequeño, eh, la mata de Fafán donde mucha gente todavía crece. Yo soy de Santiago. Este, yo me crié en una familia de ocho jóvenes, tres hombres y cinco varones. Mi papá y mi mamá, eh, humildemente fuimos criados con yuca, batata, arroz, chenchen, humildemente. Este, me dediqué a, a lavar carro antes de ingresar a ser proteger profesional. De ahí, tuve la oportunidad de manejar un camión cargando arena en una ferretería, o sea, esa, esa es una historia larga de contar. Este, después que llegué ya ingresé al baseball organizado, que le agradezco muchísimo al señor Eddie Toledo, donde le agradezco mucho de esto que fui firmado por los Mets de Nueva York en eso entonces. Y nada, eh, como te diría yo, es una historia bien larga. Eh, pudiera yo eh, escribir un libro para para montar a el pueblo a los peloteros para que lean esa esa historia de Alberto Castillo pero estamos estamos trabajando vamos a ver qué pasa pero verdad que fue un tiempo muy delicado para Alberto sabemos la rivalidad que consiste entre los Tigres y las Águilas chivaeñas. cuando tuviste la oportunidad de quedar con las Águilas cuando las Águilas se enfrentaron en varias ocasiones con los Tigres y en las finales ¿Cuál era? Qué, o sea, ¿Qué sentía en este momento? Siempre tenía mucho deseo de ganar los Tigres Licey en ese momento. Bueno, como tú sabrás, fueron los dos equipos que verdaderamente revivieron el mejor aquí en este país, diría yo. Eh, si ustedes recuerdan, eh, los externos rivales de este país eran verdaderamente los Tigres y el de Licey. Mayormente eso cambió al rumbo de los 90. Nosotros dominamos ese renglón de los 90's 2000. Eh, fue una trayectoria muy chévere. Eh, había mucha furia jugar contra los tiros del d y nada, uno se preparaba eh, mentalmente y físicamente para enfrentarse a los tiros del Lisey porque verdaderamente eran los fanáticos que venían a ver pelotero eso entonces. Eh, quizá en otros momentos la gente diría, pero ¿por qué tú juegas mejor contra un equipo que el otro? o pues si no es que no es nada raro, es que había esa, esa contundencia entre ambos equipos y, y nosotros nos forzábamos más quizás. Eh, ...para dar un 100% más... En, es, ...en esta oportunidad que en otra oportunidad... ...pero eh, fue algo bien chévere... ...esa realidad... ¿Qué ha representado Félix Fermín a las Águilas Ibaeñas? Bueno, ahí están los logros... Eh, ...el manager más ganador... Eh, ...de nuestro país... ...un caballero... ...fuera del terreno y dentro del terreno... Eh, ...deja al pelotero jugar... ...conversa con el pelotero... ...y hoy todavía sigue... Eh, ...triunfando, como ustedes sabrán... ...ya acaba de culminar la temporada en México y fue elegido en mayo del año, o sea que Felipe Mín, lo mejor que puede venir aquí en este país. ¿Planeas algún futuro ser dirigente aquí en esta liga o en otras ligas? Yo no tengo ser dirigente en mis planes, eso lo tienen lo que sigue en el béisbol, si mañana me llaman para que dirija un equipo, yo creo que todas las puertas van a estar abiertas en todas las mani manifestaciones que se puedan aceptar o venir pero mis planes, no mis planes, seguir enseñando eh, ser profesor eh, de varios eh, jóvenes que están subiendo ya a su carrera y, y de ahí en adelante eh, las cosas vendrán por sí solos ¿Algún mensaje a la fanaticada de las Águilas Ibaeñas? Bueno, no solamente a Aguilucho sino a todos yo soy un pelotero que sigue trabajando eh, a este nivel y somos seis equipos y a cada cual le gustará su color eh, efectivo o, o qué elegir pero un saludo muy cordial a todos ellos a tanto los escogidistas, liceístas eh, doctorita, la estrellita, a todos, un un, un, un, un un buen un buen saludo para todos, excelente, gracias bueno pues muchas gracias Alberto por conseguirme la entrevista y bueno suerte para el partido de esta, muchas gracias. Tarde para nos veremos adelante, gracias Alberto okay.